Vicini del área de cultura de la municipalidad de Rufino porque vamos a estar hablando de algo que ya estuvo en la ciudad de Venado Tuerto pero ahora se va a ir a la ciudad de Rufino que es eh, la FOLA en Rufino y también de el comienzo de los talleres así que nada, le damos la, la bienvenida a Verónica Vicini, Buen día ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo andan? Muchas gracias ¿Cómo va? Bueno eh, Muy bien Ya estuvo en la ciudad de Venado Tuerto este este museo itinerante de fotografía, que ahora va a estar en, la, en Rufino. Así es, estamos muy contentos y en realidad viene, viene recorriendo el país, así que obviamente que cuando nos mandaron la invitación de, para tenerlos en Rufino, la verdad que nos, me encantó, nos encantó la idea, está llegando ahora, justo me mandaron un mensaje que ya están en ruta, así que están llegando tipo una y media, dos de la tarde para empezar... 15.30, ya abrimos las puertas del tráiler. Así que bueno, contentos. ¿Y cómo estuvo en Venado? Muy bien, me dijeron. Ellos están sí. muy contentos. Sí, estuvieron muy contentos. ¿Cuánto tiempo van a estar en Rufina? Yo no la, la escucho. Me dejó de escuchar. Pero yo no la escucho a ella. Sí, ahora sí, a ver. Ahí está. Dale. ¿Cuánto tiempo van a estar en Rufino? En Rufino van a estar desde el lunes 17 hasta el domingo eh, 23 y hacemos actividad toda la semana, de lunes a viernes, incluso nosotros invitamos a los colegios, así que tenemos concurrencia de casi todos los colegios primarios y secundarios que estamos recontentos también. Eh, y después nosotros conjunto con FOLA, Hacemos en el exterior, porque lo hacemos en Plaza Sarmiento, en Centralidad. Hacemos una muestra fotográfica, que nosotros tenemos parte acá armada en el museo. Así que, bueno, va a ser muy listos, porque si bien las escuelas vienen al museo, de, en el Centro Cultural, esta vez me parece que va perfecto para sumarnos a la muestra que traen ellos. La verdad que tenemos unas fotos divinas. Claro, esa era una de las, pre esa era una de las preguntas, si van a participar de alguna manera. Para sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos. Eh, nosotros tenía, tuvimos en, hace muchos años eh, unos fotógrafos que en realidad marcaron un poco la historia y el inicio de, de lo que es la fotografía social acá en Rufino. Entonces, eh, tenemos fotos que son preciosas y que hay generaciones que por ahí no las han visto. Así que bueno, eh, armamos unos atriles que lo vamos a poner todo, se corta la calle, así que van a estar puestos. Se, eh, ...sobre la parte de centralidad con unas imágenes de nuestra ciudad muy lindas... ...como para acompañar y también va a haber eh, fotógrafos locales... ...que van a estar de manera digital en FOLA también formando parte... ...así que bueno, está, muy, está bueno eh, como proyecto, me encantó... ...como proyecto que, que sea itinerante, me parece que es súper enriquecedor... Eh, ...ver también eh, la cantidad de gente que se dedica a esto... Y con imágenes, obviamente, que si no son de esta manera, eh, mucha gente no tiene alcance. Así que, bueno, esperamos a toda la gente que pase. Nosotros estamos, en, no sé si conocen Rufino, pero bueno, la iglesia, Plaza Centralidad, estamos ahí en pleno centro, tenemos los bancos cerca, la municipalidad cerca. Así que creo que vamos a estar con mucha gente acompañados de toda esta semana. Sí, y recordamos que es eh, totalmente eh, libre y gratuito. Así es, es libre y gratuito, sí, que también es importante. Y, y bueno, ellos con una... A mí me encanta esto de que vayan, ¿no? Por, por todos los lugares que sea tan federal, que nos visiten. Ustedes que están en Venado también saben lo que es a veces estar bastante alejado de Buenos Aires, entonces que nos visiten. Es súper importante y para nosotros eh, está bueno mostrarle a Rufino lo que otras localidades también están siendo parte, ¿no? Sí. Me encanta y ojalá eh, los próximos días sean sumamente con éxito. Y otra cosa de las que, que queríamos hablar pero era que arrancan sí. los talleres, los talleres 2023. Así es, estamos con una apuesta en un 2023 interesantísimo. Eh, arrancaron los talleres, eh, hemos incorporado disciplinas eh, nuevas al centro cultural. Así que tuvimos un récord de inscriptos, la verdad que estamos también felices por eso, eh, teniendo en cuenta un poco la, la situación que estamos pasando, esta cosa de, de abrir las inscripciones y tener... Eh, ...y si ¿no? Porque, bueno, teniendo en cuenta que por ahí los, los talleres privados son tan caros y que a veces se les complica. Así que, bueno, muy contentos. Tenemos eh, disciplinas nuevas, por ejemplo, como violín, eh, tenemos guitarra, canto popular, eh, eh, tenemos después tres tipos, bueno, danza, casualmente hoy están porque también estamos trabajando con centros de día con, con personas con discapacidad, así que hoy tienen ellos su taller de expresión corporal, bueno. así que estamos muy contentos también que formen parte. ¿Y cuando, hasta cuándo están las inscripciones abiertas o cuando ya arrancaron? Sí, las inscripciones ya estuvieron todo el mes de marzo abiertas. Se cerraron, nosotros armamos los grupos... ...280 inscriptos para una ciudad como Rufino. Así que creo que habría, había que acomodar un poco a todos para que puedan estar. Tenemos gente en lista de espera todavía. Pero bueno, eh, hemos podido... 240 personas fueron, pudieron entrar en los, en los talleres. Así que eh, arrancaron el lunes, el lunes pasado... Y bueno, ya estamos, ahora iremos viendo cómo vamos afinando un poco, si, si alguno se baja, poder subir la gente que, que está en lista de espera. Pero bueno, la verdad que tuvimos una recepción súper importante, nos encanta que así sea, el Centro Cultural está tomando, eh, la verdad, aires nuevos, está muy lindo, lo hemos pintado, lo hemos puesto un poco de color, así que abierto a que sea un 2023, que el arte nos invada, esa es la idea. Me encanta. ¿Y ya tienen algún evento próximo en Rufino? Todavía no, porque vienen de, de un par. Sí, bueno, estábamos con mucha actividad. No, nosotros, bueno, nosotros todo el 2023 y obviamente eh, nos van obviamente eh, correr del año que por ahí no son no están programadas, pero que nos mandan la invitación. Así que, bueno, estamos por eso. No, bueno, siempre tenemos cuatro fiestas en el año, fechas, que sí o sí son grandes festejos, pero después nosotros estamos siempre eh, tratando de hacer un poco en todo, ¿no? Tenemos Día del Niño, después antes, nosotros ya el mes que viene tenemos actividades acá en el Centro Cultural con todas las escuelas, que es una kermés cultural, que está muy buena también. Así que, bueno, siempre estamos con mucha actividad y y más que nada este año, que me parece que está todo el mundo con muchas ganas de, de participar. Venimos de una pileta de una temporada de verano que fue tan exitosa, así que nos han dejado la vara muy alta, y ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Sí, que por lo que sigan, o sea, que sigan haciendo, habiendo actividades a pesar de del frío. Sí, bueno, tenemos, nosotros por ejemplo... Eh, en el, eh, tenemos terminamos las actividades de acá, por ejemplo, en el Centro Cultural a las 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes, porque también tenemos horarios más tarde, que por ejemplo está coro, está la banda municipal, taekwondo, todas esas, esas disciplinas están a la noche, porque en general son gente que trabaja, entonces bueno, Ay. este año el Centro Cultural está abierto hasta las 21, con personal que está acá cuidando y todo, así que bueno, hemos hecho una gran apuesta para que la gente esté cómoda y pueda hacer uso de estos talleres. Sí. Bueno, así que nada, un 2023 ya arrancando a partir de hoy, eh, con todo entonces. Con todo, así es, así es. Pero bueno, ya les vamos a ir pasando como siempre la información de lo que tengamos en agenda, porque en realidad siempre es agradecerle que nos acompañan, así que siempre los mantendremos informados. Sí, y también tenemos a nuestro corresponsal de, de Rufino que no nos deja escapar nada. Impecable, impecable. Vino esta mañana y está de vacaciones, ¿no? Este chico no se relaja nunca. Ayer me llamó, ya hoy vino, me pasó el link, es un sol. Tienen sí. un ser maravilloso ahí, así que... <risa> sí, lo, lo queremos, lo queremos mucho. Así que, bueno, ¿No? muchísimas gracias, Verónica, por la comunicación, por, eh, por contarnos un poco y, bueno, a la gente de, de Rufino que hoy a las Tres y media, ya puede ir a visitar. Muchísimas gracias eh, a ustedes. Gracias, muy amable por siempre ocuparse. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa mientras nos acomodamos y ya volvemos con más de La Segunda Mañana.